CGI y Soluciones AS les presenta el curso virtual, carpintería y fabricación de muebles. El proceso de construcción de muebles es un tema muy apasionante y entretenido en la vida del ser humano. Para comenzar con el proceso de fabricación de muebles y hacer trabajos de carpintería, es importante estar seguro de contar con todos los elementos necesarios para llevar a cabo esta clase de actividades. Estos elementos básicos se pueden resumir de la siguiente manera. Disponer del espacio suficiente para maniobrar las herramientas y los materiales utilizados en la fabricación de un mueble. Tener las herramientas básicas y apropiadas que se requieren para realizar dichos trabajos. Tener los conocimientos básicos de la manera como se deben manipular cada una de estas herramientas y los materiales utilizados. Tener conocimientos básicos sobre la clase de diseños que se van a desarrollar y los procedimientos en la fabricación de un mueble o la realización de una carpintería. Otro de los aspectos importantes por tener en cuenta en la fabricación de un mueble es la calidad de los materiales utilizados y las técnicas utilizadas en los procesos que son los que garantizan la vida útil, la belleza y la resistencia del mueble fabricado. Bienvenidos sean todos a este curso.